Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. ¿Cómo están? El día de hoy, ay, estamos de fiesta con tanta flor. Y es que en el mundo estamos por celebrar dos cosas muy importantes. De un lado vamos a celebrar la primavera y del otro lado vamos a empezar el otoño. Donde yo vivo vamos a iniciar la primavera y es una temporada cuando tenemos la mayor variedad de flores. Además de la mayor variedad de flores, una cantidad de colores increíbles. Pero si se pueden ver, estamos de fiesta, además, porque hoy estamos celebrando que la perseverancia vale la pena. Y hoy es un día en que por ser perseverante puedo tener todas estas bellezas aquí. Y es que estamos colaborando con Mayesh Wholesale Flowers. Oh, aplausos, trompetas. Okay. ¿Y quién es Mayesh Wholesale Flowers? Es uno de los principales distribuidores de flores en Estados Unidos. Ellos distribuyen flor en todo el país. Tienen varias sucursales en casi toda la zona del Pacífico, en el en el oeste y en todo el sur porque llegan hasta miami donde vimos más en north carolina atlanta pero bueno en el norte no y lo que me encanta y una de las razones que más quería yo trabajar con mayesh es porque sé muchas personas que vienen a estados unidos me han comentado que viven en lugares donde no hay distribuidores de flores donde no hay mercados de flores y entonces yo quería trabajar con una empresa a quien yo le tuviera confianza y quien supiera que les iba a entregar producto de excelente calidad. Y entonces, después de un año de escribirles emails, emails, emails, mensajes, comentarios, claro que se nos atravesó este bichito incómodo que no se ha ido. Pero bueno, después de un año por fin me dijeron que sí y aquí estamos este follaje hermoso dentro de un par de semanas además ah miren la cámara de arriba pudieran ver todas estas bolitas que ven van a ser unas florecitas blancas se llama spirea en todo se los voy a decir en inglés y quiero que sepan que Meyesh es la razón que yo me sé el nombre de todas las flores en inglés porque Meyesh ha sido un proveedor de flores mío por 30 años. Los 31 años en que mi familia inició en el negocio de las flores, siempre le hemos comprado a Meyesh. Y yo les quiero platicar que cuando yo estuve a cargo de la florería, el 60, 70% de mis flores eran siempre de ellos. ¿Por qué? Porque la calidad que manejan para mí era confiabilidad. Yo sé que comprando flores con meyes, mis arreglos van a durar, no 7 días, van a durar de 10 a 15 días. Yo sé que si yo tengo un evento, las flores van a durar, no se van a marchitar, se van a abrir hermosas. Entonces, para mí eso es bien importante, la confianza, confiabilidad que desarrollamos de saber que contamos con proveedores que venden buenos productos. Otra de las flores que ayer no les di los nombres es esta hermosa que se llama Gris... Tiene un nombre bien raro, aquí lo tengo. Grevilia. Grevilia. Y es una de las florecitas que voy a usar el día de hoy. Creo que de todas las demás sí supe sus nombres. Y eso me hizo que me sintiera súper orgullosa de todas las flores que conozco. Tengo muchas flores y tengo muchos colores. Pero ustedes saben que a mí me gusta medio diseñar un poco monocromático, o en ocasiones lo hago muy, muy colorido, pero hoy voy a comenzar. Este es para mi segundo arreglo, esta combinación de flores. Tenemos ranúnculos mariposa. Tenemos, no. Vean el tamaño de estos ranúnculos normales, pero de normales yo no les veo nada. No, el color aparte. El color y el tamaño. Y están cerrados. O sea, están cerrados. Ahí podemos ver que faltan un Mucho millón de por pétalos amor. por abrirse. Tenemos, ay, oh, luego vean. Tus tulipanes crooked como, tuli, como periquitos en color duraznito. Tenemos, ay, pues acacia. Tenemos cunquats y ahorita voy a ver qué más le pongo. Entonces vamos a comenzar, mis bases favoritas, ustedes ya saben, son las copas, son las urnas, son las bases con pedestales. ¿Por qué? Porque siento que es como mejor lucen las flores, siento que es como mejor podemos diseñar y darle a cada cosa su lugar. Además que siento que es algo muy elegante cuando hacemos un arreglo. Ya le puse malla de gallinero, lo hice antes, hay muchos videos donde ustedes ven cómo coloco el alambre. Lo fijé con cinta adhesiva transparente y ahora le voy a poner musgo. Sé que hay lugares donde no está permitido el musgo. Pueden usar, eh, ya descubrí, pueden usar cáscara de coco. Las fibras del coco también les van a ayudar a que no se les salga el agua. Yo lo uso principalmente para dar un sostén y que no se me tire toda o tanta agua al transportar por ahí me hicieron una pregunta, comentan que si Mayesh únicamente vende a quienes, si vende con licencia si vende con licencia y sí. en Estados Unidos y en casi todo el mundo, los proveedores y distribuidores de flores únicamente venden a quienes tienen licencia y eso es lo más honesto y respetable que pueden hacer porque es un apoyo a todos los que estamos dentro de la industria. No se vale que alguien que se ha esforzado tanto por tener un negocio o darse de alta y pagar impuestos reciba el mismo precio que una persona que no se dedica a esto. Entonces, si piensas dedicarte a las flores en Estados Unidos es bien fácil y no es nada, no es tan costoso sacar tu licencia y recibir los precios fabulosos de Mayoreo. So bueno, vale la pena, ¿no? Totalmente. Voy a comenzar ya a poner mis follajes. Voy a, no, no voy a comenzar con mis follajes. Voy a usar también un poquito de forcitia para ir dándole la forma, para ir armando mi armazón. Siempre corto, mido donde voy a colocar y comienzo. De alguna manera, los mismos tallos me sirven para, para sostener el musgo. Voy a seguir con los kumquats. Ah, una pregunta. Que si se comen, dice nuestro amigo de Argentina. Sí, sí se comen los kumquats. Eh, sí se comen. Y sé que estos kumquats son locales de California. Así es que sí, sí se comen. Son bien amargos. Pero sí se comen. Y hoy en la mañana les voy a. Les voy a ok, les voy a confesar que dentro de toda la emoción oh, no, no, no, rrr, dentro de toda la emoción que me da estar trabajando con todas estas bellezas, al mismo tiempo me da un nervio impresionante, porque, o sea es una responsabilidad muy grande tener todas estas flores conmigo, y y ayer en la noche estuve pensando, ¿qué vas a hacer, Ana? ¿Qué vas a hacer? Hoy en la mañana seguía y dije, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a hacer lo que tú sabes hacer muy bien, diseñar con flores, dándole su lugar a cada una de ellas. Yo pudiera haber hecho un arreglo así, grandote, donde a un solo arreglo le pusiera todas estas flores, como a veces vemos en los libros, y dices, ¿cuándo en mi vida voy a poder hacer un arreglo así?, pero no, decidí comparti seguir compartiendo lo mismo, seguir compartiendo lo que ya sé y nada más, se trata de mostrarles la gran variedad de flores que existen, la gran variedad de flores que existen en la primavera esa es otra de las cosas que reflexionaba hoy, no es Sí, no sé cómo decirles, pero cada en vivo les digo que tengo una flor favorita y yo estoy segura que tú puedes experimentar lo mismo la naturaleza tiene tantas variedades de flores y es en serio, o sea, ayer que llegó todo esto yo decía ay, y ahora cuál, cuál es mi favorita entonces date la oportunidad date la oportunidad de conocer muchos me van a decir, bueno, es que mis proveedores no manejan tantas flores aquí no llega tanta variedad yo creo que si empiezan a ver que hay demanda, ellos van a encontrar la manera de llevarte más variedad de flores en donde tú te encuentras. Si sí, alguien quiere que las nombres, cada. Pollaje ¿no? de camelia y kumquats. Ahora voy a seguir con acacia mimosa. Pero qué que diferente. es la europea. Pero wow, esta, esta viene de, de Europa. ahora se llaman está bien difícil el nombre se llama grevilia grevilia eh, me arreglo así una vista ok probablemente lo haga de dos pero por lo pronto lo estoy haciendo de una y estoy observando dónde, donde me invita cada flor a colocarla y ahí la voy poniendo ¿Cómo se llaman esas amarillitas tan curiositas? Estas hermosas son acacias mimosas, llevamos todo el mes usándolas, aunque ahora es otra variedad porque está, estoy casi segura que viene de Europa, entonces es diferente, es diferente, pero sigue siendo acacia. Ok, vamos con los tulipanes, tulipanes pericos. Los tulipanes que tienen tanto movimiento, pues voy a aprovechar para que caigan y cuelguen y se mueven y vayan hacia este lado de mi arreglo. Sí, y aquí es donde le voy a poner un juego de ranúnculos. Miren, se los voy a voltear para que vean, pero lo tengo que poner lloviendo. Aquí alcanzan a ver como la mancha especial, perfecta. Les quiero platicar algo les quiero seguir compartiendo de, de Mayesh. Eh, fíjense que a lo largo de los años han desarrollado una manera muy amigable e increíble para ofrecer mejor servicio al cliente ellos tienen una página web muy completa con una biblioteca de flores fabulosa porque tú ahí puedes buscar Quiero flores, no, estuvo muy grande. Quiero flores en color verde y te van a dar todas las opciones de flores en color verde. Quiero flores de primavera, quiero flores de otoño. Lo que quieras, su biblioteca es fabulosa. Pero además, a quienes se den de alta con la empresa, ofrecen este otro servicio. En su página web, tú te metes cualquier día del año y te dan el pues te, tú puedes ver ahí el costo de las flores, cuánto están costando ahorita, mucha transparencia, ahí mismo puedes hacer tus pedidos, te mandan las especiales de la semana con anticipación. Bueno, a mí se me hace un proveedor de mucha confianza que ofrece excelente servicio al cliente y bueno, que es ay, una excelente opción para trabajar con ellos. Pues bueno, ya casi para terminar, le voy a agregar, para terminar de darle ese... ¿Esa que es mi palabra favorita? Esa soltura. <risa> le voy a poner estas eh, ranúnculos mariposa, que ayer les decía que, por lo general, son más chiquitas, tienen pétalos más pequeños, parece que traen una capita de cera, cuando las ves, y por lo general el tallo trae varios brotecitos. Son chiquitas. Y bueno, ya la tengo que. Este tipo de arreglos forzosamente los tengo que hacer volteándome a ver a mí. Ya casi termino. Solo. Ah, aquí. Sí, sí, sí, parece pintura. Aquí pero... le quiero poner otra de estas ranúnculos. Como para completar esta partecita hacia atrás, pesa una tonelada porque la copa pesa muchísimo, pero pues quedó súper bonito, me encantó, me encantó, por último vamos a volver a decir las flores que tiene, tiene mimosa, tiene forsitia, tiene ranúnculos mariposa, ranúnculos normales, pero yo los veo gigantes, Panes perico, kumquats, uh, grebalia, por favor, apréndetelo y follaje de camelia. Me encantó. y espero que ustedes también. No, yo sé que sí, ya me dijo Camel. Muchas gracias. Recuerda, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos el mundo una flor a la vez.